La radio, la radio es potente porque permite hacer una cosa que es muy sencilla. Eh, cuando sentamos a un crío, también a una persona adulta, delante de una mesa de, de un estudio de radio, y le ponemos unos auriculares y un micrófono enfrente y hay alguien en el control, mm, ocurre algo que no ocurre en ningún otro ámbito de la vida. Se suele hablar de la magia de la radio, pero la magia se traduce en una cosa muy concreta, y es que en ese momento, esa persona sabe que todo se organiza ...para que se le escuche... ...y eso ocurre muy pocas veces en la vida... ...que sepamos que a partir de ese momento... ...lo más importante... ...es lo que tenemos que decir nosotros... ...ocurre muy pocas veces en la vida... ...pero cuando, para llegar a eso... ...movilizamos todo tipo de competencias... ...se suele pensar que la radio... ...moviliza las competencias que tienen que ver con... con, con lo verbal o con lo comprensivo... ...pero no solamente con eso... ...hay que organizarse... ...hay que leer, hay que comprender, hay que investigar... ...desde el punto de vista del trabajo que nos lleva a, a la producción... ...del programa radiofónico... ...hay que utilizar distintas fuentes de información... ...hay que diferenciar las veraces de lo que no lo son... ...pero además la radio es una herramienta inclusiva... ...porque permite que distintas personas con distintas capacidades... ...adopten distintos roles y que lleguen al mayor nivel... ...de las posibilidades que ellos tienen... ...y eso mediante el respeto y mediante la colaboración... ...para conseguir un producto que es un producto solidario... Gran parte de ellos a, a casi 40 grupos en, en la primera maratón de radio educativa de Extremadura y todo ha ido discurriendo maravillosamente bien hemos tenido cientos de alumnos que han pasado por, por el estudio ...haciendo radio de todo tipo, entrevistas, magazines... ...debates, absolutamente de todo... ...y estamos muy contentos... ...la radio educativa está explotando en Extremadura... ...y está explotando porque es educación... ...se ha logrado por, por hablas de locura... ...por la locura de, de nuestros docentes... ...de nuestros docentes que están dispuestos... ...a salir de sus centros, un viernes cargar un... ...un autobús lleno de, de críos... ...que viene desde el norte de Extremadura... ...o del sur de Badajoz... ...para tener 20 minutos de radio educativa... ...y para visibilizar un proyecto... ...que es un proyecto apasionante... ...un proyecto que puede cambiar la educación... ...para muchísimos alumnos... no ...hay un programa de radio educativa... ...a nivel nacional y me atrevería a decir... ...que a nivel internacional de esta dimensión... ...no hablamos, no me gusta hablar de radio escolar... ...porque la radio escolar es lo que ocurre en la escuela... ...la radio educativa es la que se utiliza con una finalidad... ...y nuestro programa es un programa de radio educativa... pero utilizamos la radio... Como una herramienta... ...queremos que nos salgan programas chulos... ...pero lo que queremos es que la radio sirva para educar... ...y en un programa de estas dimensiones... ...y en Edu como tú dices... ...ya mmm, tenemos un calendario... ...pero casi el calendario da igual ¿no?... ...la gente sabe qué día tiene que publicar... ...y de paso dice bueno pues mañana también y otro día... ...la verdad es que sí que es una maratón permanente... ...no somos un canal de emisión en streaming... ...todavía lo vamos a hacer... Pero, ...pero es una herramienta potentísima... ...todos estamos felices... ...desde la Administración que, que fuimos capaces de tener... ...la, la agudeza o, o la sensibilidad... ...para apoyar a, a los centros educativos... ...que llevaban luchando por la Radio Educativa en Extremadura... ...mucho tiempo... ...y sobre todo por parte de los centros educativos... ...que están entregados en todos los niveles... ...desde infantil hasta escuelas oficiales de idiomas... A, a, ...a este fenómeno que es la Radio Educativa en Extremadura".